Fíjate, aprovechando eh, la ocasión del Día de la Juventud, eh, debemos enviar desde aquí un reconocimiento a esos policías jóvenes, por jóvenes, eh, le digo, que fallecieron en, en, en Harlem, Nueva York, en el cumplimiento de su deber, de origen dominicano. Sí. Esos jóvenes, hubo uno de ellos, Jackson Rivera, de origen dominicano, que dejó una carta, un escrito conmovedor sí. a veces quizá un poco premonitorio él decía que deseaba ser policía porque deseaba servir y él imaginaba en su escrito expresa que él imaginaba que cuando brindara aunque fuera una orientación a un turista o ayudara a algún menesteroso necesitado a cruzar la calle, él podía ver en el rostro de una persona que él ayudara una sonrisa. Realmente, son asuntos motivadores, que cualquiera cree que un joven de 22 años sí. como ese, quizás no tenía ese espíritu, porque la juventud de hoy día, lo que miramos en las redes, es que la juventud está eh, disloca y cometiendo acciones eh, que riñen con la ética con la ética que conocemos y la moral pero esa carta que ese policía Jackson Rivera de origen dominicano fallecido en el cumplimiento de su deber en la ciudad de Nueva York realmente es una muestra de que la juventud de que la juventud está ahí está presente y que son esperanza el otro joven que falleció en el mismo episodio Wilber Mora, sí. también de origen dominicano, era un poquito más de edad, pero jovencito aún. A su edad, a, a su tiempo, a su corto tiempo de vida, había dispuesto donar sus órganos. Y esos órganos eh, han servido para salvar ya varias vidas. Fíjense ustedes qué paradoja. Pierde la vida y él da vida. Además, que eran personas con una vocación de servicio extraordinaria. Nosotros queremos en el Día de la Juventud hacer ese reconocimiento y que nosotros reconozcamos que la juventud, en la juventud está el presente y también está el futuro, Robert. Claro ¿Sale? que sí, claro que, claro que sí. Bienvenido. Bien.